Mikey baja me va a ayudar con este Y yo no sé por Yo no sé cuántas veces se, se lo han preguntado, preguntado Pero a mí se me da bien estar desesperado Todo se ve mejor de este lado oh. Yo intenté comparecerte pero en vez de yo no sé por Yo qué qué no sé cuántas veces se, se lo han preguntado, preguntado Pero a mí se me, me da bien estar desesperado Todo se ve mejor de este lado oh. Todo se ve mejor de este lado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 Aguantando la, la respiración. respiración Neta no sé cómo acabe en esta, esta situación. situación Pero estoy listo para, para disparar ya La buena mierda de la capital disparar. con Mike Knapp Aquí tienen a un chico para difamar listo. ¿Y tú estoy quieres listo. que pegue el grito? Estoy listo. Se me había olvidado oh, oh, oh. ir a ver a mis papás Y que rompí de una pedrada el vidrio de Isamar Que es una mentada a su equilibrio emocional. emocional Y que tratar a los hombres como anfibios está mal. Se me había olvidado leer un libro de Oscar Wild. Y que comportarse como un niño No está nice. Así que tendidos, tendidos como bandidos Pomos trens y kilos yeah. Andamos fundidos yeah, solo penitilo yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se me había olvidado que tengo el estilo oh, no. Viejos trips, nuevos tricks Dejo beats heridos Jalo con Mikey pa' meterme más tíos Lío. Esto es música gratis Y yo no sé por qué no sé cuántas veces se lo han preguntado, preguntado. Pero a mí se me da bien estar desesperado Todo se ve mejor de este lado Ya intenté de pero en el yo no, sé yo no sé cuántas veces no se lo han preguntado, preguntado Pero a mí se me da bien estar todo desesperado, desesperado. Todo se ve mejor de este Ajá. lado Fue una mierda conocerte, se me, me, me había olvidado, olvidado. Oh, oh. Y por si no sabían si Un no aplauso Mike Mikey Navajas en la pista uh. Y por si no sabían si no el pingüino está en las letras. Ajá. Y por, y por si, si no sabían... No sabían que no sacamos nuevo disco el 31 de mayo. Cáiganle.